Bueno, vamos a ver el, el primer ejercicio del parcial eh, P30 del 4 de julio de 2017. El primer ejercicio era, hay al foco, vértice, directriz y distancia foco, vértice. Es decir, de esto, pues ya desde un principio vemos que hay X cuadrado pero no hay Y cuadrado. Por tanto, ¿qué va a ser? Muy probablemente... Hacer una parábola. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a completar cuadrado. Entonces, acá queda x cuadrado menos 4x. Esto es 2 por 2x. Entonces, acá hay que poner más 4. Y esto es igual a menos 8 más 4 y este menos 4y sumo de este lado y sumo de este lado y queda más 4y esto queda menos 2 al cuadrado x cuadrado menos 4x más 4 y del otro lado queda 4y menos 4 entonces yo necesito que quede acá y menos K entonces saco el factor común, el 4 y me queda y menos 1 es igual a es igual a x menos 2 al cuadrado sobre 4 y esta es la ecuación canónica de la parábola entonces el vértice el vértice lo tengo en 2, 1. ¿Sí? Y la distancia del foco de vértice, como esto es 4F, F es 1. ¿Sí? Obviamente que esto lo tienen que explicar en el parcial. Entonces, vamos a hacer el dibujo. Entonces, 2, 1. Acá tengo el vértice. ¿Para dónde va a tirar? Bueno, para arriba. Muy mal dibujado, pero más o menos. Para tener idea que si acá está el vértice, en 2, 1, acá tiene que estar el foco. Y si esto es la distancia 1, la distancia del foco, que es igual a 1, entonces acá tiene que ser 2, 2. Entonces el foco está en 2, 2 y la recta directriz, esto era 1 y la recta directriz tiene que estar en 0 o sea, y igual a 0 más 0x o sea que esto es lo mismo que decir x, 0 y ya está eso es todo hay una parte de completar cuadrados, una parte de dejar lindo, digamos, llegar a la forma canónica. O antes o acá, cualquiera de los dos lados, es tener idea, tener idea de lo que hay o de lo que es. En este caso, como esto está al cuadrado y esto está a la 1, no puede ser otra cosa que una parábola. ¿De dónde voy a sacar un y al cuadrado para que sea hipérbola o elipse o circunferencia? Y completar cuadrado es una pavada porque esto es mónico. Este ejercicio, chicos, estaba en el práctico. O sea, los que no pudieron llegar a esto, los que no pudieron llegar a esto y que llegaron a algo como x-2 menos al cuadrado Menos Y menos 1 igual a 1 dividido 4 por acá, no sé, lo que fuera. Y dijeron que era de hipérbola. Es como para pegarse un tiro cuando uno... <ríe> es como para pegarse un tiro cuando uno corrige. ¿sí? No puede ser que en un parcial estén tan desconcentrados. Bueno, en este, en este caso es el ejercicio número 2 La distancia entre, ¿qué es esto? X, 2X, menos 5, 4 menos X Es una recta Rho sub 1, le vamos a poner Rho sub 1 acá con Q chicos, es distancia recta a punto ¿cuál es la, el vector director de esta recta? el vector director es 1, 2 menos 1 y un punto de acá va a ser 0, 5 0, menos 5 perdón, 0 menos 5 4 y este punto Q es 1, 3, 4, por tanto puedo sacar este vector y en este caso el, esta distancia que es la que se pide la distancia H, la distancia H va a ser igual a la raíz cuadrada positiva ¿de quién? de el módulo de V al cuadrado menos el cuadrado de quién de la proyección escalar de v sobre u Acá. y ya está eso es todo ahora vamos a ver el, el otro ejercicio donde quería el ángulo el ángulo entre la misma recta 1 y el plano pi, ¿Sí? y el plano pi. Bueno, este es el plano y tengo la recta. Esa recta ya tiene su vector director u. La normal del plano lo puedo sacar rápidamente, porque esto es eh, Z igual a 2X menos Y más 1. Por tanto, esto es lo mismo que escribir eh, 2X menos Y menos Z es igual a menos 1. Entonces ya tengo la normal. Que es igual a 2 menos 1 menos 1. ¿Y el ángulo cómo es? Y bueno, es el seno, o el arco. El arco. Cuyo seno es qué cosa? El producto escalar n por u. ¿Sí? Es este ángulo que yo pido, ¿no es ¿Sí, cierto? Ese ángulo. Si lo sacara por el coseno, es este ángulo. Pero este ángulo es el complemento de este, así que lo saco por el seno. Y ya está. Y en el otro caso, tenemos la distancia, pide la distancia. Entre Rho1 Rho 1, y, y Rho2. Bueno, en este caso, eh, U' que va a ser el vector-director de Rho2, va a ser rápidamente, esto es 1 menos 4, 4. Y el vector-director de Rho1 ya habíamos sacado que era 1, 2, menos 1 y un punto, un punto de Rho2 es 1, 3, menos 4 y el otro punto es 0, menos 5, 4 o sea que podemos sacar el vector W que es igual a 1, 8, menos 8 acá yo tengo tres vectores, ¿no es cierto? habíamos dado en el producto Mixto, módulo, porque el producto mixto es un número, es igual al volumen del paralelepípedo entre los tres vectores. Es decir, un vector de ρ sub 1, un vector de ρ sub 2, y el otro vector que es w. O sea, este, este vector es de esta recta que está en este plano, paralelo al plano que contiene esta otra recta. O sea, son dos rectas alaveadas. La superficie no es más que el módulo, ahora sí el módulo, de U por U. Entonces la altura, que yo, a los que me piden, la altura de Rho1, Rho2, la distancia de es la altura, o sea el volumen sobre la superficie y ya está, nada más <música> ejercicio número 4 x cuadrado sobre s menos 1 el cuadrado sobre s más 1 es igual a 1 y acá digo que esto es a y esto es b s menos 1 es esta recta A y S más 1 que es esta recta B entonces puntos críticos son este en, desde menos infinito a menos 1 de menos infinito a menos 1 nada en menos 1 lo vamos a calcular después eh, desde menos 1 hasta 1 ya lo calculamos en 1 y desde 1 hasta infinito vamos a calcular entre menos 1 y 1 dijimos que había que B era mayor que 0 y 0 mayor que A entonces es una hipérbola que quien se va a llevar el eje focal? Y el que corresponde a B. Y B está en Y. Y de uno a infinito, de uno a infinito, hacemos acá, hacemos esta entrada, A es positivo y B es positivo. Pero B siempre es mayor que A. B es mayor que A. Siempre, porque son dos rectas paralelas. Entonces, al ser b mayor que a y los dos mayor que 0, no hay otra cosa que elipse. Elipse con eje focal, ¿dónde? B es más grande. Y entonces. Para calcular menos 1 y 1, lo que tenemos que hacer es simplemente decir que esto vino de la expresión S más 1 x cuadrado más s menos 1 por y cuadrado es igual a s menos 1 por s más 1 entonces cuando s es igual a menos 1 ¿qué tenemos 0x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a 0 eso significa que sí o sí y tiene que ser igual a 0 y que x puede ser cualquier cosa entonces la recta x, 0 y si, es, si ese es igual a 1 tenemos que acá tenemos 2x cuadrado más 0y cuadrado es igual a 0 eso significa para que este sea cero que este tiene que ser cero y este puede ser cualquier cosa. O sea que es otra recta con cero y. Hay otro elemento en el cuarto que es básicamente lo mismo: x cuadrado sobre x más 1. Eh, por, perdón, sobre S más 1 eh, más Y cuadrado sobre módulo de S menos 1 igual a 1 entonces en el gráfico S más 1 sigue siendo este, que es A ahora es A y el otro es, se, si fuera S menos 1 sería así pero es el valor absoluto o sea que esa va a coincidir con este acá y va a coincidir así, todo se va a rebatir de este lado. Eso es, sería B, S menos 1. La facha de la función S, eh, B es igual a S menos 1, o sea, Y es igual a X menos 1, es esa. ¿Sí? Y esto lo tenían que ver sí o sí en, en análisis matemático 1 o cálculo 1. ¿Sí? Esto es 1, esto es menos 1. Y entonces, cuando venimos, de vuelta, cuando venimos, vamos a hacerlo por acá, de menos infinito a menos 1, que tenemos? Bueno, ahí A es negativo y B es positivo. B es mayor que 0 y 0 y es mayor que A. Consecuentemente, hay una hipérbola o hay diferentes hipérbolas dependiendo del, lugar, del valor de S. Y hipérbolas de eje que se lleva al eje eh, B. O sea, eje Y. Entonces, ahora hay que analizar desde menos 1 a 1. Pero desde menos 1 a 1 hay dos factores. Siempre A y B son mayores que 0. Pero en este caso, acá por ejemplo, A es menor que B. Y en este caso, B es menor que A. Entonces vamos a dividirlo entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1 sabiendo que acá está el menos 1, acá está el 0, acá está el 1, y después estará entonces a partir de 1 hacia infinito. Todo abierto. Bueno, dijimos que entre menos 1 y 0, los dos son, son mayores que 0, pero b es mayor que... A, y los dos son mayores que 0. Por tanto, hay elipse. ¿Quién se gana el eje, el eje focal? El que tiene B, o sea, Y. En el otro caso, A es mayor que B, y los dos son mayores que cero. Entonces hay una elipse con eje focal X, porque A, que es más grande que B, está acá chau en X y por último de 1 a infinito si yo voy acá primero está B y por último está o sea A es mayor que B es mayor que 0 vuelve a ser Elipse en X. O sea, acá, desde 0 desde hasta infinito, siempre es elipse, excepto en este punto, que en este punto, ¿qué va a pasar? Y voy a tener que mirar qué pasa. Es S-1 menos por X cuadrado más S más 1 por Y cuadrado es igual a S menos 1 por S más 1 entonces si S es igual a 1 ¿qué pasa? acá tengo 0X cuadrado más 2Y cuadrado es igual a 0 eso significa que Y debe ser 0 y que esto puede ser cualquiera entonces es una recta. X cualquiera y Y es cero. Y cuando S es igual a cero, porque esto es para S, ¿no? Es igual o pertenece, ¿no? Cuando S es igual a cero. ¿Sí? Los dos son iguales. A es igual a B. Y los dos son mayores que 0. Por tanto, va a ser una circunferencia. ¿Sí? De centro en 0,0. 0, y radio igual a raíz cuadrada de A. O raíz cuadrada de B. Que es lo mismo. O raíz cuadrada de S más 1. Bueno, ahora cuando S es igual a menos 1, ¿qué va a pasar? Si esto es menos 1, menos 1 es menos 2, valor absoluto queda 2, x que cuadrado, más 0y, cuadrado es igual a 0. Entonces, este debe ser 0 y este debe ser cualquier cosa. Entonces, una recta... Y. El ejercicio número 5, que era el más fácil de todo, dice, eh, hay la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya razón de los puntos P, cuya razón P directriz sobre distancia del punto al foco es igual a 2, por ejemplo. En realidad, acá yo metí la pata porque en general se da la distancia del punto al foco dividido la distancia del punto a la directriz. Pero no hay problema, se puede sacar igual. Pero yo no, en este caso no lo hice estándar como lo había hecho en la teoría, pero ningún problema para resolver eso. Y con este... x. Si sí, lo que nos da de dato es que f está en 5,0 y que la recta directriz está en 7 y la recta directriz es 7Y entonces ¿cuál es el lugar geométrico del punto P? vamos a ponerlo por acá P la distancia vamos a llamarle distancia 1 de P a D la distancia 1 es esta y la distancia 2 es esta entonces distancia 1 no es otra cosa esto es P de XY entonces es esta distancia X menos 7 se puede decir. Eh, ¿Cómo se llama? Se puede decir raíz cuadrada de x menos 7 al cuadrado más y menos y al cuadrado, pero eso es básicamente el módulo de x menos 7. ¿Sí? Pongo módulo de x menos 7 porque yo no sé si puede ir para acá o puede ir para acá, para acá, para acá. Entonces pongo valor absoluto de x menos 7. Y de 2, distancia 2 es la distancia del punto al foco y es x menos 5 ahí sí raíz cuadrada al cuadrado más y menos 0 y al cuadrado entonces ahora lo único que tengo que hacer esto es 2 lo único que tengo que hacer es levantar todo al cuadrado entonces delta 1 al cuadrado es igual a 4 delta 2 al cuadrado ¿Sí? esto es el cuadrado del 2 me quedó 4 y esto lo multipliqué por esto mismo por este lado y este lado y me quedo así y delta 1 al cuadrado no es otra cosa que x perdón que x menos 7 al cuadrado Atento a que el cuadrado de un valor absoluto va como cuadrado directamente. Y esto es 4 veces x menos 5 al cuadrado más y cuadrado. En este caso, esto lo puedo hacer acá. Esto es 4 por x cuadrado más 25. ¿Sí? Menos. 10x, el doble producto de esto por este, más y cuadrado. O sea que esto es 4x cuadrado menos 40x más eh, 4y cuadrado más 100. Y de este otro lado tengo x cuadrado más 49 menos 14x. ¿Dónde voy a juntar? Voy a juntarle este lado. 4 menos 1, 3x cuadrado. Menos 40 más 14. Menos 40 más 14 es 6 20, menos 26. Menos 26x más 4y cuadrado más 100 menos 49, 51. ¿Sí? Acá, ¿qué tengo que hacer? Completar cuadrado. ¿Para completar cuadrado, qué tengo que hacer? Acá. Completar cuadrado. ¿Para completar cuadrado, qué tengo que hacer? Y sacar factor común. Entonces, si saco el factor común, esto me queda 26 sobre 3. ¿Ok? Y 26 sobre 3 es lo mismo que poner 26 sobre 3, es lo mismo que poner 2 por 13 sobre 3. Entonces, tengo que poner acá, guarda, que acá queda 0, ¿no? Tengo que poner acá más 13 sobre 3, al cuadrado menos 13 sobre 3 o sea que yo podría poner acá 3 más 13 al cuadrado perdón, 3 por 13 sobre 3 más 0 al cuadrado este menos 13 sobre 3 al cuadrado por 3 eh, sumado de este lado y de este lado me da esto y entonces tengo que pasar también el 51 entonces 13 al cuadrado sobre 3 menos 51 es igual a 3 veces x menos 13 sobre 3 al cuadrado más 4y al cuadrado hay que rogar porque este número sea mayor que 0. Si es mayor que 0, si es mayor que 0, entonces va a ser una elipse. Si es menor que 0, no va a ser nada. Y si es igual a 0, va a ser un punto. Todo esto ustedes ya lo conocen ampliamente. Entonces 13 al cuadrado es igual a 13 por 13. Tengo que hacerlo acá porque si no, no puedo. 3 por 3 es 9, 3 por 1 es 3, 1 por 3 es 3, 1 por 1, 1, 169, dividido 3. Acá es como, si fuera 150 dividido 3, esto me da cuánto? 50. ¿Sí? Pero es 169, o sea que es mayor que 51 entonces estamos en este caso entonces tenemos una elipse, tenemos una elipse de, le vamos a llamar a esto le vamos a llamar n una elipse entonces de x menos 13 sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 y acá esto es n sobre 4. Y acá esto es n sobre 3. Entonces es una elipse, lo vamos a poner acá, es una elipse de eje focal paralelo a quién? ¿Este es más grande o este más grande? n sobre 4 y n sobre 3. Evidentemente es n sobre 3 más grande, paralelo al eje X. ¿Sí? Eh, va a ser así. Esa es la el elipse. Bueno, si dibujar con la mano en el pizarrón es feo, imagínese dibujar en una tableta. En elipse. El centro. El centro de la elipse va a estar en donde? En 13 tercios 0. ¿Sí? En 13 tercios eh, en, en Y es 0, o sea que vamos a ponerlo. Bueno, yo puse en 0, 0, pero el centro está acá. ¿Sí? A ver, 13 sobre 3 sobre 3 3 por 5 15, 3 por 4 12 sobre 1 4 y pico, o sea que el centro está por acá o sea que mi mi, mi elipse yo tendría que ponerla acá al centro y ahí empezar a dibujar ¿no? ¿Sí? ahí empezar a dibujar esta más bien es mi elipse. ¿Sí? Ahí está. Pero esto solamente se pedía el lugar geométrico. O sea, solamente se pedía hasta acá. ¿Sí? A la ecuación del lugar geométrico. Bien. Eh, eso es casi todo. En el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos eh, una matriz. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer 0: este tengo que tomar pivota acá. Entonces tengo que tomar acá 0, 0, 0, 1. Esto no se modifica. Esto no se modifica. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y este sí se va a modificar. Va a ser 1, 0, 0, menos 2. X, menos 4. 1, menos 2, menos 1. Y acá va a ser, menos 2, más 2, 0. Vamos a poner X acá. X, menos 4, menos 1, 2, 0. Y acá obviamente va a ser, ¿Sí? Después, me quedé corto acá, pero después viene, tengo que eliminar, tomar esto, pivota acá, y eliminar solamente esto. O sea que después va a venir acá, qué lástima, ¿no? Bueno, bueno, 0001, 0010, 1, 000, 1, y acá voy a cambiar. Y este va a ser 0, 1, menos 2. 0. Y acá, ¿qué va a pasar? 0, menos 2. Menos 2. 0, menos 2, quedó menos 1. Eh, menos 1, menos 0, por menos 2, quedó menos 1. 2, menos 2. ¿Sí? después lo voy a hacer acá. Faltaría el último: tomar pivota acá y eliminar este. ¿Sí? Lo, podría, lo voy a poner acá: 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y acá, de vuelta, es 1, menos 1, 0, 0. Entonces, lo voy a escribir, voy a escribir todo junto. Qué loco, ahora me va a faltar esta matriz, va a ir acá. Va a ir acá. ¿Sí? Entonces faltaba hacer este menos este. X menos 4 menos menos 2 es X menos 2. 1 menos menos 1 es 0. 0, 0. Esto Es esto. Acá rápidamente se ve que el determinante es menos x menos 2 y el determinante de a está acá y esto es 1 por 1 por 1 por 1 1 esto es 1 por 1 por 1 1 y esto es 1 por 1 por 1 1 ¿Sí? en este caso en este caso el determinante de a en función de x ¿qué cosa? es 2 menos x ¿Sí? o sea cuando x es igual a 2 es 0 y cuando x es igual a 0 el determinante es 2 señores no había otra cosa que hacer, que hacer un pasar una recta por acá y decir que esta era la solución. ¿Eh? Hubo de todo, de todo. ¿sí? Y eso me da alergia cuando, cuando trabajaron ese ejercicio, porque yo les había dicho que iba a entrar. ¿sí? Y siempre, chicos, siempre... hay que saber hay que saber lo anterior chicos, no hay forma de hacer una carrera universitaria si uno va a decir bueno, voy a estudiar esto es la materia bueno, voy a estudiar hasta acá y rindo el parcial apruebo, bien, aprobé Ahora voy a estudiar de acá hasta acá y rindo el parcial. Y me olvidé de esto. Si, ustedes, si a ustedes les pasa esto, ustedes no se van a recibir en tiempo y forma. Van a tener que volver a estudiar. ¿Sí? Y más ahora, en el segundo cuatrimestre, todas las cosas que vamos a dar acá van a estar relacionadas con lo que vimos acá. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno que sean felices y tengan un sería próspero receso. ¿Sí? Próspero receso, no dije vacaciones, es receso. Guarda porque en el recuperatorio de P21, P31 IP11, cuando vienen, cuando vienen, generalmente vienen de la pachanga del receso y están saliendo mal. Guarda, yo no puedo poner eh, otra, otras fechas, tengo que usar esas fechas, pero sé y les advierto chicos que déjense de joder, déjense de joder, estudien porque van a salir mal acá. Y si alguien tiene los tres parciales para rendir, si sale, si sale uno mal acá, ¿sí? si sale uno mal acá, en la segunda fecha tiene que rendir otros dos parciales. ¿sí? El que va a rendir los tres parciales, por más que rinda dos en una fecha y otro en la última fecha, por favor estudie todo. Estudie todo, porque de esta semana a esta semana ni mandrá que estudia y aprueba. ¿Sí? Estudie todo, tienen dos semanas, ¿Sí? completo, o sea, 16, 20 horas por día se puede estudiar. La firma.